Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos acá en otra videogradición más para este canal. Y bueno, vamos a seleccionar la YouTube Rewind Hispano, que no la he visto. Eh, he visto unas partecitas, pero no vi todo para, esta video, para este video, así que la versión sea completa. Y bueno, sabrán que YouTube Rewind de este año fue nada, para no insultar, nada asombroso, nada interesante. Solo fue una recopilación de varias músicas y juegos, algo relevante. Solo alguien editó rapidísimo y ya estaba para cumplir la fecha como si fuera un trabajo práctico de una, de una secundaria nada ¿no? Y la verdad muy emocionante así que bueno, aparecer un grupo de youtubers hicieron si este youtuber guay por su cuenta y parece que como vi la vista si los los likes les salió muy bien. Así que a ver qué tal. A ver ¿Qué tal este youtuber guay que hizo Alec Molón y bueno? Así que sin nada más que agregar em empiezo con el video. Bien. Empiezo con la videoración, así que bueno, le doy play. Imaginaos que alguien hiciera el YouTube rewind que os merecéis. <risa> Soy Alec Molón y bienvenidos a mi Rewind. Nunca supe cómo se escribía. ¡Algo! Y aquí está mi Los incendios ya han quemado miles de hectáreas de del Amazonas. Ah. Hemos investigado y ya hemos descubierto a los autores. Estos son los responsables de esa masacre y son muy peligrosos. ¿Qué ha subido? Ah, 4.000 € en un máster y a tomar p***lo lo Ve a por ellos. ¡Ve a por ellos! <risa> Ojalá no me toque de compañero de ataque. Ah, <risa> una... ¡Oye! Baja la música ahora mismo. ¿No te Chicos, mañana no hay clase. Ah, mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Bueno, el Joker. No, no, no, sí, no. El Bromas. El Bromas. <risa> Suelen confundirnos. La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación. ¿Quién es el Bromas? Soy de esas personas que cuando sueñan están durmiendo. <risa> Vivimos en una sociedad. Sí. <risa> ¿Qué pasa, loco? Sí, estoy grabando YouTube Rewind. Sí, ahora nos vemos, ahora mismo nos... oh, se choco. Oh. Mario, que está viendo el partner, mira el balón, observa la pelota. Están llegando los atracadores. DJ Mario contra todo el mundo. Pita el árbitro. Y DJ Mario que empieza la carrera. Y se va del primero. El recorte es perfecto. <risa> se va también del segundo. DJ Mario, que hoy está especialmente acertado. Se va de dos a la El argumento oh, yeah. de y Zidane. El sombrero para arriba. Que menos atiendo! ¡Empujón, DJ Mario. Empujón, Empujón, Empujón. Empujó y el árbitro le saca la roja. ¡No! ¡Tiene una carta del uno! ¡Para casa, Crack! ¡Se lleva la carrera de DJ Mario! ¡Qué <risa> imporable! <risa> ah, buenísimo. Cristiano. ¡Ay, que ya viene! Oh, qué... Fortnite. Siempre será el mejor Battle Royale. Ah. Oh, por... oh. Corre, hombre, corre. Oh, no. <risa> Nunca y está a Ha llegado tu hora, Apex. Ah, cierto, reforma y Apex. Sí, y... mejor. ¡Muera! ¡Puede haber un! ¿Dónde estamos? ¿Cómo? Ah, <risa> Diamantes. imposible, no. oh, <risa> <risa> Algo <risa> <risa> Si hay que ser mi... Miedo, ah. <risa> Lo Buenísimo. ¿Qué es ¡Pero el perro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Toma, chaval, la que, te, la que le he pegado. ¿Qué haces? ¡Es para acá! Corre, corre. ¿Y este es vuestro ídolo? Bajo. Estos son los míos. Ah, es... ah, esto. Oh, perdón, sí el Roblox, es eh. más viejo. Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Miren, man, ah, imagen Que sin duda fue una gran mascota Nuestro se señor se lo ayudo mm. Hispanos, si muelo, ah. ha muerto Ah, ese ciego Ah, es el duele <risas> Ah. F ah. en el chat por chimuelo ah, ah sí ahí Ta -ta. Yo tengo que hacer algo ah. te conmigo vamos, vamos a aquí está el asesino perdón viento te vas con esta para ¿Que se mueve tú Ahí. Sí. You are man, de última hora. Nos informan de que la catedral de Notre Dame ha sufrido oh, un cierto. incendio mientras se hacía el funeral de Chimuelo. Tenemos <risa> a un testigo que nos puede contar todo lo ocurrido. Replando, <risa> ¿Va? Ah, sí, Hola bien. amigos, ¿cómo están? Encanta, ¿Ustedes no? son pareja? Asco, tu programa, vi. Mm. Les ofrezco muchos pesos. Ah, para <risa> Empalago. Y las preguntas las hago yo. ¿Te consideras una gallina de izquierdas o de derechas? Con ah. lo que hemos visto en tantas mamadas... Pues guárdate. El... Nadie quiere verte. El... Dice que le gusta la rosalía. ¿Qué? Mercado. Hasta luego. Ah. La rosalía. ¿Eh? Ey, tú tu rosalía corta, ¿vale? Eso que llevas es fake. Hey. Feito. Hey. Nosotros no tenemos nada que esconder. <risa> no <yo> 51 para <risa> correr con una luz, Hay que hacer a ah, más misiones en marcha. Aseguren el objetivo. I what ¡Memes! ¡No hay una! <tose> ¡No, no, no, no, no, no. Siento de poder. He <ríe> ah. <risa> <risa> <risa> ah. <risa> encontrado a alguien. Llegó tu fe, Fortnite. Okay. Yeah. No? Solo pediré una cosa, si este vídeo tiene más likes que el YouTube Rewind original oh, obvio el año que viene <risa> yeah. YouTube siempre ha dejado de lado la comunidad hispanohablante Y tenemos pues como mucho siempre. que enseñar <risa> Sé que son muchos likes, pero también han sido tres meses de curro y trabajo mm, sí. Soy Alec Molón y este ha sido mi Rewind hispano No, buenísimo, mucho mejor que el original La gente que hizo el Rewind es el rewind de Youtube definitivo este. Okay. Edición. No, el efecto, sí. o no, de Los Youtubers es que participan. la verdad si sí, web reviews se la han trabajado todo lo han hecho bien creo que sí es genial unas mil veces a verla de vuelta y si hay más memes salud no hasta ahí nomás y ok vamos a quedar que... vamos a quedar con mi imagen y sí, hasta aquí y ok bueno este ha sido mi reacción al YouTube Rewind el hispanohablante, no me ha pedido algunos usuarios que reacciona esto y bueno eh, igual que todo es bastante positivo, no tengo nada que decir, es genial, buenísimo y, y si, sí, me obviamente mejor lo que YouTube ha hecho, no sé en qué review del 2015 fue el mejor, el otro fue una basura por no decir mierda, pero bueno. Eh, y ok, eso ha sido todo por hoy, si te ha gustado este Rewind también, bueno, este video esta reacción, puede darle un me gusta, un... compartir y suscribirte si quieres más reacciones como esta en el canal, y bueno, también quiero reaccionar a otro como el de Rubios que también hizo su Rewind y también de PewDiePie, y bueno, eh, nos vemos en la próxima, hasta luego, soy Osultimate, chao